Ante el coronavirus ¿Qué cree usted que pasará con nuestro pueblo? Aparte de uh -huh. que nosotros podamos opinar o pensar acá La gente toma a veces decisiones Fuera parte de lo que decide el gobierno Y eso podría traer algún tipo de implicación eh, Ya sea de sanciones o de desacato E incumplir esto establecido ¿Qué piensan ustedes? Bueno, eh, hay que esperar verdad, para entrar en la parte del tema que sí. Donde el ministro Gustavo Montalvo, informa claramente cuáles son las empresas que hoy pueden abrir sus puertas y durante 15 días lo deja bastante claro. Y entonces, eh, luego que después de esas declaraciones, donde la gente va a escuchar al ministro, ya seguro lo han visto a través de las redes y los medios de comunicación, y entonces ver cuáles, vamos a suponer, en la región nordeste, cuáles son esas, esas empresas que pueden laborar pu elaborar, cuáles no, y cuáles van a cumplir y cuáles no, y cuáles son las medidas entonces que va a tomar eh, la autoridad para que se cumplan. Así mismo, y vamos a ver entonces cuáles eh, a partir de hoy a las 6 de la mañana son estas medidas restrictivas que se han tomado de la mano del gobierno eh, de la República Dominicana. Como parte de las medidas anunciadas por el presidente Danilo Medina para hacer frente al coronavirus, las autoridades impusieron ayer una serie de restricciones, eh, las autoridades impusieron... Como decíamos, estas medidas que limitan las actividades comerciales y sociales a partir de hoy, entre ellas el cierre del comercio con excepciones. Ahí podemos ver imágenes de San Francisco de Macorís en sí, eso la, fue la anoche que salimos a ver cómo, cómo estaba la gente, cómo estaban las calles de San Francisco. Y vemos ahí que a, a, había tránsito La gente se estaba movilizando Vemos que no había nadie en el parque central de San Francisco eh, Ahí eran las 8.30 de la noche No había absolutamente nadie en el parque Fíjate que, que aquí no se ha llamado a, a no ir Como en sí. Santiago, que cerraron todas las plazas Pero la gente se ha quedado en sus casas Salvo eh, las personas que andan en vehículo Tuve muy poca gente caminando a pie por las calles De manera que previo, porque es hoy sí. eh, que, que inicia eh, eh, si se quiere esta cuarentena, que aunque no ha sido llamada así, pero pudiera considerarse como una especie de cuarentena y vemos ahí cómo estaban las calles de San Francisco de Macorís la noche de ayer. Bueno, ahí está. De hecho, hoy en la mañana cuando nos trasladábamos aquí a, al canal, eh, veíamos cierta movilidad de vehículos en la ciudad también tenemos declaraciones eh, de Gustavo Montalvo, ministro administrativo de la Presidencia, eh, donde la rueda de prensa ofrecida citaba que las empresas que se pueden laborar son aquellas que se dedican a actividades básicas para la población, colmados, supermercados, farmacias, estaciones de combustible y aquellos establecimientos comerciales dedicados a expender alimentos crudos o cocidos. Las demás empresas y establecimientos deben permanecer cerrados. El transporte, los servicios eh, funerarios seguirán en funcionamiento. Sin embargo, se recomienda solo asistencia de los familiares cercanos para evitar la concentración de personas y evitar que esos familiares eh, puedan, deben o sea, deben de observar las disposiciones del Ministerio de Salud en ese sentido. Desde hoy, atención. Todos los puertos y aeropuertos estarán cerrados eh, a las entradas, a la entrada de pasajeros, limitando la entrada y salida de vuelos chatters para el regreso de extranjeros a sus respectivos países. Las entidades bancarias brindarán servicios de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. atención, eh, Los sábados de 9 a 1 de la tarde y los domingos estarán cerradas. El Consejo del Poder Judicial dispuso que desde hoy los tribunales del país suspendan las audiencias hasta el 13 de abril próximo, junto a otras medidas para contribuir a prevenir el contagio masivo. Se mantendrá en funcionamiento las oficinas de servicio de atención permanente de la jurisdicción penal. Los tribunales y los órganos administrativos mantendrán la recepción de documentos con el personal mínimo recorrido. Establecido esto que ha dicho el el ministro de la presidencia, ministro administrativo, recordamos la pregunta del día para que eh, con lo que hemos dicho eh, ustedes puedan eh, comentar y eh, llamarnos. Es la siguiente: ¿Cree usted que las empresas acatarán las medidas dispuestas por el gobierno ante el coronavirus? Bueno, tenemos una llamadita. La... Ah, que está la declaración. Ah, vamos a ver de, de, las de declaraciones? De declaraciones. Ah, ok, cómo no. Bien, vamos a ver las declaraciones. <coughs> Se informa a la población que los medios de transporte público permanecerán en funcionamiento para permitir los traslados de las personas. Se reforzarán los servicios de limpieza en los mismos y se establecerán los debidos protocolos para evitar aglomeraciones. Queremos reiterar que las empresas que pueden operar en los 15 días de periodo de cuarentena son las siguientes. Uno,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 y el horario flexible. Es importante evitar concentración del personal y aplicar normas de distanciamiento en áreas de producción. 3. El sector financiero operará dentro del nuevo horario aprobado por la Junta Monetaria. 4. Se mantienen los servicios funerarios y deberán observar las normas y disposiciones del Ministerio de Salud Pública evitar la concentración de personas, limitando la participación solo a los familiares cercanos. Se exhorta a la población en general a no asistir a funerarias y cementerios a menos que sean familiares directos del fallecido. 5. Los servicios de seguridad operarán sin limitaciones de horario. 6 las demás empresas y establecimientos deben permanecer cerrados. Por su parte, el Ministerio de Trabajo dará a conocer en las próximas horas una resolución relativa a las medidas preventivas en el lugar de trabajo para salvaguardar la salud de las personas trabajadoras y empleadoras. Instamos a los trabajadores y empleadores a asumir su actitud de colaboración a los fines de facilitar entendimientos razonables en procura de dar cumplimiento a esta resolución. Recomendamos que las medidas de flexibilización a tomar no interfieran con la producción de las empresas ni con los salarios. bien Ahí están eh, las declaraciones del ministro administrativo de la presidencia. Es la primera vez que esta generación se enfrenta a algo similar. Sí. No teníamos antecedentes de una cuarentena en nuestra nación y mucho menos de este tipo okay. que amerita la cooperación de todos y también la disciplina de todos. Y nosotros, los dominicanos, generalmente... Nos tienen que decir mucho las cosas para entrar en disciplina. Y aquí es necesario tener disciplina. ¿Por qué? Los resultados así lo testifican. Si hay disciplina para enfrentar esta pandemia, esta enfermedad, esta gripe, los resultados serían beneficiosos. Tendríamos mucho eh, pacientes recuperados y menos contagio, que es lo que uno más quiere, menos contagio, reducir al mínimo la posibilidad de contagio. No obstante, para estas empresas que pueden seguir operando, específicamente la parte de transporte, o todas, pero la, la parte de transporte, que es la que se expone más al contacto, también también hay que orientarla, cómo deben de vestir, qué precauciones deben de tener, porque constantemente estarán eh, cercanas a personas. Cuando usted llena un carro de pasajeros, no estamos hablando de un país desarrollado que monta un pasajero, no, eh, eh, montando gente, y también en las guaguas de transportes públicos pero no habrá gente que montar no siempre eh, eh, hay hay mueve. movimiento por ejemplo a esas empresas que están autorizadas para poder seguir operando como son la parte alimenticia la parte de la salud ...siempre habrá... lo que se va a reducir mucho la cantidad... ...pero estos transportistas taxistas se exponen más que otra persona... ...y también las familias cuando ellos llegan... ...por lo tanto hay que orientarlo bien... ...y las otras medidas que incluyen el cierre de empresas... ...eso tiene que venir colateral con una medida económica de parte de Hacienda... Y esta medida económica debe de estar encaminada en fortalecer, en mantener esa empresa para cuando le toque abrir las puertas. Y también a sus empleados. Hay que mantenerlo hasta que esto llegue, hasta que esto termine. No se puede destruir. Y todo ese chiripeo que aquí hay, que ronda el 57, 58%, que es el día a día, también hay que socorrerlo. Y ahí entra el plan social, ahí entran otras instituciones de, de soporte que debe de dársele, debe de brindársele, pero todavía no hemos visto un plan, un plan firme de cada respuesta a las consecuencias que trae esta cuarentena. Bien, ahí está. Eh, indiscutiblemente hay un esfuerzo ciudadano que cada uno debemos de hacer, y la gente tener el nivel de comedimiento necesario. Como tú resaltabas, ya, o sea no hay una medida de restricción de que la gente pueda salir a sentarse, de reunirse, pero nosotros debemos de evitarlo. Eh, la cantidad establecida, no no recuerdo que se mencionara en estas restricciones, pero nosotros hacerlos de, de manera propia es evitar el acumulamiento de personas, para así evitar y que se propague este virus, porque al final los más perjudicados o beneficiados somos nosotros. No podemos permitir que nuestro sistema de salud colapse por una irresponsabilidad ciudadana. Así es, indudablemente que es una situación, ya como decía Fulvio, nosotros no nos habíamos enfrentado a una situación parecida en la República Dominicana y creo que el mundo tam tampoco había eh, enfrentado una situación así, eh, llamar a la población a mantener la calma es lo más importante que la gente mantenga la calma en estos momentos eh, hay mucha gente que ha ido desesperado a los supermercados eh, con la idea de abastecerse es bueno entender que los supermercados se van a mantener abiertos que van a seguir trabajando los colmados también pero sí hacer un llamado a las empresas eh, que como ya eh, decía el ministro y decían las autoridades no tienen necesidad de abrir. Por ejemplo, las tiendas no, no deben estar abiertas hoy. Yo no sé qué van a hacer las tiendas de la región y del país, pero no deben estar abiertas hoy. La gente que vende, eh, eh, por ejemplo, pacas y ese tipo de, de, de negocios no deben abrir. Y eso deben tenerlo claro. Ahora bien, ¿qué van a hacer las autoridades para eso? ¿Quién va a supervisar? Van a salir, por ejemplo, ahorita a las 8. Y, y ojalá que los muchachos que están en la calle eh, trabajando con nosotros, puedan darle seguimiento a eso si hay alguna autoridad que va a salir a supervisar cuáles son las empresas que deben estar abiertas o no que van a estar laborando y aún así las empresas que van a estar abiertas, qué cantidad de personal va a estar trabajando ahí y qué seguimiento se le va a dar, es lo más importante eh, porque en este caso lo que se está buscando es que no haya el cúmulo de personas eh, en lugares cerrados de, de manera especial para evitar un contagio masivo, eh, vemos que Ahora mismo hay una gripe, aquí, eh, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, eh, hay una gripe que está afectando a muchísima gente. Hoy nosotros nos falta personal, ¿por qué? Porque hay gente con fiebre, Pero, ojo, no estamos alarmando, ¿eh? hay gente con fiebre, con gripe, y entonces, por, por medidas de precaución, a la gente se le manda a quedarse en su casa. Eh, sí, Pero sí. un paréntesis ayer ya, no solo en San Francisco, en el país, estamos en una época donde el invierno nuestro, que aunque no es como en otros países, sí eh, hay un cambio de temperatura importante. En la mañana amanece frío, llueve, en la tarde Así calor, es. y esto para esta temporada es normal en la República Dominicana eh, que aumente el nivel de los procesos gripales y que causa tal vez también un cierto. Temor o alarme la población, ah, Ahí, no es tiene que, gripe ahí es que entra el caso de la temperatura. La mayoría de la, de, del sar que son diferentes tipos de gripes, eh, en el momento de invierno se disparan la presencia. Cuando viene ya la primavera, disminuye. prácticamente disminuye y se esfuma como por arte de magia. Y como el COVID-19 también es un sar eh, hay gente que lo relaciona también con la temperatura. Y que Hasta activen. ahora eso no está totalmente probado. Lo que sí se sabe es que un médico norteamericano ya ha probado con éxito un remedio, por decirlo así, que no tuvo buenos resultados con el ébola, bueno, pero se ha probado en pacientes que tienen el COVID-19 y los resultados han sido 100% exitosos. Cuando hablo de remedio, hablo de algunos medicamentos administrados a una persona, no una vacuna. Una vacuna puede tardar más tiempo en, en, en, en conseguirla porque lleva un proceso de investigación y de prueba que es indispensable el tiempo para ver efectos colaterales y ver otros resultados. Pero la administración de medicamentos combinados y que sea exitoso, eso da una esperanza. Y ya este médico, este médico norteamericano ha tenido éxito en la prueba de estos medicamentos en pacientes con COVID-19. Así es. Y recordar a la gente las medidas que deben tomar en cuenta cuando usted vaya a un establecimiento comercial trate de tocar lo menos posible sí. eh, ya ayer yo decía que inconscientemente cada vez que yo iba a, a un establecimiento comercial me daba cuenta que yo, ya, yo llegaba y ya tenía la mano puesta en el mostrador y como ustedes saben los mostradores son por ejemplo eh, lugares de alta contaminación porque todo el mundo por una, una cuestión cultural Pone la mano ahí. Eh, sí. y Entonces tenemos que tratar de evitar, cuando vamos a abrir la puerta, tratar de empujarla con los codos donde se pueda, evitar ese contacto físico, eh, especialmente en las puertas y en los lugares donde eh, mucha gente va. Quiero dar esta información: me envía el presidente de la Sala Capitular de San Francisco de Macorís, eh, Richard Tejada, dice que el Consejo de Regidores de San Francisco, en, en sesión extraordinaria, de, a, eh, llevada a cada ayer, declaró como al efecto declara el municipio en estado de emergencia. Es decir que tomar el municipio medidas. de San Francisco de Macorís eh, también está declarado de emergencia cogiendo el, manato, el mandato del gobierno central. Eh, dice que se establece que los empleados de todas las áreas mayores de 60 años y que tengan alguna condición de salud sean autorizados a permanecer en sus hogares mientras persista la emergencia sanitaria. Eh, también acoger el mandato de que se alterne el 50% de los empleados eh, por, por semana, con excepción de los directores departamentales y, y los considerados indispensables para el buen funcionamiento del cabildo. Eh, dice aquí, esto fue dado ayer, ¿verdad?, en San Francisco de Macorís. Es decir, que sí. el, el ayuntamiento de San Francisco de Macorís declara emergencia en el municipio acogiéndose al pedido que ha hecho el presidente de la república que fue aprobado ayer en la cámara del senado la declaratoria de emergencia por unos 25 días pero eso va a pasar ahora a la cámara de diputados donde se discutirá y ojalá que los diputados eh, Depongan eh, sus actitudes, sabemos que la mayoría está consciente de lo que está pasando en el país Sabemos que la mayoría va a estar de acuerdo con declarar el país en emergencia Claro está bajo supervisión de qué se va a hacer durante esa emergencia Y, y me sorprendía yo a, ayer Carolina cuando veía que Alfredo Pacheco del de PRM Algo que a mí me, me sorprendió muchísimo, que él dice Vamos a aprobar eh, la emergencia nacional, pero vamos a leer cada punto. O sea, vamos a leer cada letra de eso. Y me sorprendió porque se supone, digo yo, se supone que ellos deben leer siempre cada letra. O así, sea, le, así leyeron a Odebrecht. Todo pero todo es lo todo. que es lo que te digo. Se supone <risa> que y, y los legisladores y Construy, y los y legisladores y a, y a que bastante caro que le salen a este país, bastante cuarto que ganan, ¿eh? y bastante ah. dinero que se buscan ahí, deberían leer. Letra por letra cada proyecto. Y vi que él pero, ayer se le zafó y dijo, vamos a leer cada letra. Significa que otros proyectos ellos. Pero con barrigol, o sea, te lo dices. O sea, ellos no lo leyeron, sencillamente lo firmaron. Cuando Leonel Fernández, hay que recordarlo, Leonel Fernández que hoy anda vendiéndose como salvador de la patria. No podemos olvidar. Eh, también hay que lo mismo que pasó con Punta Catalina, con Odebrecht. Eso es, es típico de. Una parte importante de los legisladores. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros hacer un llamado a los supermercados, a las farmacias. En este momento, los principales eh, focos de contaminación que vendríamos teniendo son los supermercados, bancos, farmacias, porque ahí es que la gente se va a aglomerar, ahí es que habrá mayor movilidad de personas. Vamos a desinfectar Los muchachos que están empacando El personal de los supermercados Sería importante que utilicen sus guantes Que estén el día constante Limpiando los carritos Señores, la cantidad de manos Que ponen esos, eh, que ponen a esos carritos Agarrarlos, yo estaba en un supermercado Y pueden venir acá para dramatizar Un poco, yo llego El muchacho muy amablemente me va a pasar El carrito, él viene con su carrito Luego vengo yo y agarro el carrito Pero antes de mí y de él hubieron y cientos de personas que han tenido el carrito y yo le pregunté al joven lo están desinfectando él solamente se rió es por eso la necesidad entonces, de usar guantes hay que usar guantes entonces, entonces atención a, a, a los supermercados a los san supermercados. francisco de macorís que Miren, no son tantos acuérdense cuando la señorita eh, eh, nosotros hablamos con ella en directo, la que vino sí, de China, de, de, de, de Ucrania y llegó aquí, Jessica, ella nos decía que era norma obligatoria en China, que si se va a salir al supermercado o a la farmacia o cualquier otro lugar, deben de ir con guantes no y mascarilla, guantes. guantes y mascarilla. Cuando llegue a la casa, pues deposita eso en un zafacón, porque y en una está, bolsita es innecesario. Porque está ¿no? contaminado. Claro. Entonces, todavía a nosotros nos falta mucha orientación. Ya están las medidas... Ya Entonces, están ya las este medidas. Momento. Sí, ahí, escúchame, Fulvio, sí. ahí estamos viendo imágenes en vivo de San Francisco de Macorís. Sabemos que son las 7, déjenme ver, las 7.30 de la mañana y que todavía los comercios no han comenzado a abrir sus puertas. O no pero, se supone que es la hora de que estarían abiertos. Sí, más pero, bien. pero nos vamos a mantener durante toda la mañana dándole seguimiento a ver cuáles son los negocios que están abriendo. Y vamos a ver en qué condiciones se están abriendo, porque sabemos sí. que las tiendas... No pueden abrir, porque mm, no son… Ni no los, son, salones, eh, eh, los sí. salones, ni las, las Ya están las medidas. Ahora ha faltado mucha orientación. Hago el llamado nuevamente que se oriente más a la población. Por ejemplo, fueron seleccionados dos laboratorios para hacer el análisis del COVID-19, que sí. es el Amadita. Y referencia. Que hubo una polémica en el día de ayer. Sí, sí, sí una, polémica, una polémica fuerte de intereses. Sí. Y el costo de hacer esos análisis están de 4.850 pesos a 5.200 pesos. Yeah. Ahora bien. 4.300 estableció Salud Pública. Ok, Salud Pública estableció 4.300. Ahora bien, los servicios de ARS, los servicios de seguro, ¿por qué el Estado no llama a que se pueda realizar estos análisis con los servicios de seguro de salud. ¿Cuál es el problema? Ese, ese, ese eh, estudio cuesta la mitad del salario mínimo, la mitad del salario mínimo. Fulvio, eh, una de las medidas económicas eh, para dar soporte o apoyo a la población es la de la cobertura a todo lo que tenga que ver con el virus, con el COVID-19, desde las ARS o aseguradora a la cual usted pertenezca. Eh, entiendo que hay un protocolo que las empresas o un tipo de, de vamos a decir, de o sea, de levantamiento de información de para poder establecer estas coberturas, o sea, que no solo sería decir, ok, vamos a darle cobertura a todo lo que tiene, tiene que ver con el COVID-19, hasta un asunto de sistema para que las clínicas o los, o los hospitales eh, puedan cubrirlo, que no sería de un día para otro, es lo que quiero establecer. Ahora bien, Estamos hablando de una situación de emergencia, claro. que ya las ARS debieran de estar mandando información, comunicación, de que están acatando y de que están trabajando para que puedan los ciudadanos tener cobertura con sus ARS para que puedan hacerse Eso sus análisis del COVID-19. Las ARS no han dicho Estado. nada. Bueno, sí, en el caso de humano Vi que ayer, con relación a sus servicios, ellos dijeron que iban a, a las aprobaciones, iban a ser por teléfono No, mi vía, amor, pero es sobre lo del COVID, pero no, pero eso te lo está haciendo de manera... Era, ¿Tú sabes lo que es eso? O no, sea, no, que no, en es, este ese momento es el referimiento que una que ya, ARS es un... te salta a ti y dice, no, eh, tiene que ser eh, vía... no Ustedes están obligados a hacer servicio, esto es como los médicos y como los bomberos. Sí, claro. Jean, pero es el tema de la cobertura que, que nos referimos del COVID-19, que el presidente dentro de las medidas económicas para ayudar sí. a la gente, estableció las ARS en ese sentido, no han dicho nada. Y necesitamos ver, escuchar Que tu aseguradora Que quien tú le pagas mensualmente Te diga, no mira, ya nosotros estamos trabajando Para darte soporte, si necesitas Oye, hacerte El análisis, cuatro mil trescientos Pesos, ante la momento, gravedad del antes? asunto Ante la gravedad del asunto Eso debió de ser una orden de estado Claro, directamente a las Aseguradoras de salud No se puede jugar con la salud del pueblo Aquí hay dos pueblos Aquí hay eh, dos Dos do, do repúblicas dominicanas la, la pudiente y la mayoría que son sí, los pero, que no pueden Pero sería entonces un Un caos. análisis de eso le cuesta el, el, el, el, la mitad del salario Pero mínimo? sería un caos si tú también lo dejas así abierto para que todo el mundo desde que se siente no. una gripecita. Ah, no, porque eso por, se establece. No, las ARE, eso, en eso son no. especialistas en determinar. Porque usted está haciendo. Una porque... vez te dicen, vamos a hacerte la prueba sí. eh, eh, para sacarle cuánto al, al gobierno. Pues aquí sabemos lo que no, pasa con es que la que de ir, es, no, que de, pero hay es que debe de ir con un soporte no, médico. Claro, eso no es así. Pero tú sabes lo que sucede con los médicos. Debe de ir con un soporte médico. El asunto es que no se puede dejar a la población, al pueblo per se. O sea, entonces es la idea No, pero aquellos que no, aquellos que tienen, eh, que tienen son de escasos recursos Que vayan a salud pública, que vayan al hospital Que ellos se la hacen ¿Tú sabes por qué ya están eh, liberando? Que así es que se le llaman las pruebas Es porque eh, posiblemente no tenga O va a llegar un momento que el Estado no tenga la capacidad De darle soporte a todos los ciudadanos Que puedan estar eh, buscando hacerse los análisis Por la posible eh, contaminación O es que estén con el virus esto, de, de eso se trata, o sea, un ejemplo, tú dices, bueno, no, que vayan a salud pública, pero ¿por qué está el Estado liberando que se hagan las pruebas? ¿Es por lo que podría pasar o por lo que posiblemente esté sucediendo que no tengan esa capacidad ya para estar haciéndole los análisis del COVID-19 a toda la ciudadanía? Tenemos una llamadita, buenos días. Buenos días. Buen día. Ah, pero es el parque en estos Sí, momentos. ahí estamos viendo el parque Duarte. Buenos días. Buenos días. Buen día. Este... ¿Es? le tocan con relación a las pruebas es muy sensible a la salud sí, de la gracias. población se, se, no se escucha muy bien vamos a ver si se puede poner donde hay un es el doctor Marte fuerte de hello, hello, sí, hello. Ahí ahora sí, sí doctor. saludo doctor buenos días para todos bueno sí, que el asunto de las pruebas es muy sensible para la salud de la población y esto de la rs no es como se pintan ellos hacen lo que quieran con el seguro de uno sí. después que yo estoy pensionado el seguro ha disminuido en adquisición de los deberes y derechos que yo tenía. Y nadie se puede quejar a nadie. A, a, a, a, mandan a uno para Hacienda y Hacienda se vuelve, etcétera. O sea, es un abuso que en un momento como este, los análisis no sean para todo el pueblo, hasta para los más ricos de aquí, si es que no quieren pagar. Yo creo que no se debe regatear la necesidad suprema de la salud porque los colmaros, las farmacias, son explotadores y aprovechan la situación de desgracia. Ellos no tienen que ver con pueblo. Disculpen. Es cierto lo que dice el doctor. Aquí las ARS hacen lo que quieran. Y tenemos a un grupo de legisladores que nunca se ha, orientado, se ha preocupado por eh, tratar con, for, eh, vamos a decir, con un gran posicionamiento en lo que tiene que ver con la defensa de los ciudadanos. Señores, las ARS aquí... Se han adoptado muy pequeñas medidas para beneficiar a la población y eso no debe de continuar. Todo el que tiene un seguro privado sabe lo que conlleva esto, la, las coberturas, el cómo te lo ponen cuando usted tiene que hacerse o ha estado enfermo durante... Si usted se hace dos análisis de, del mismo índole, necesita una, un sinnúmero de documentación. O sea, debemos de revisar en ese sentido y en momentos como este, es que tú ves... Mira, mira es, eso donde es esto eso es en el mercado municipal de San Francisco de Macorís. Ese sí, es el mercado de San Francisco de Macorís. A, miren cómo está eso. Siguen sí, sus actividades sí. normales, Tenemos son productos agrícolas. Sí. Y está permitido que los supermercados, sí, los sí, colmados, sí. los productos sí. agrícolas, pues sigan su curso para suplir a la población. Pero sí, no vamos a ninguno con Hace guantes. falta orientación, vuelvo ahí. Todas estas. Eh, áreas comerciales que son permitidas no se le ha dado orientación desde Ayer lo el vi, lugar uno de ellos lo dijo pero aquí no han venido desde el lugar de, de cosecha uno dijo que sí, otro dijo que no. hasta el lugar de expendio todo eso debe de tener una línea de seguimiento pero miren mire, mire cómo están ese producto en el suelo no, una cosa... no es que hace falta orientación no, no, y lo que hace falta disciplina también Disciplina hay no, no. Porque Dile hay que todo, decirlo, el alcalde todo. de San Francisco de Macoría Intentó salvar eso y no pudo Eso incluye la disciplina Él también intentó, de todos la verdad, nosotros que lo hizo de manera improvisada Pero lo intentó salvar sí, eso y no sí. pudo Mire, todos eso manipulando incluye, lo, lo, los artículos con las manos No, normal como ellos siempre lo hacen Hablándole encima a todo, o sea Normal como ellos siempre lo hacen Alguien que nos llame y nos diga ¿Creen ustedes que eh, uno de los vendedores del mercado ha limpiado sus mesas, le ha untado alcohol, <risa> le ha limpiado con no, cloro. No, no, no, no. Pero es verdad. Usa guantes. Un bote usa de macarilla. cloro lo que vale 40, 45 pesos de Yo, la marca del supermercado. es imprescindible de ellos? ¿Han usado eh, guantes, mascarillas? O sea, son cosas elementales que si tomamos medidas eh, que han sido muy valoradas en sentido general para el país pero entonces hay pequeños segmentos que no tienen ni la orientación, que no existe la sanción y que no existe nada, pues de alguna forma estamos a media. Tenemos una llamada. Sí. Buenos días. Buen día, buen día. Buenos días. Buen día, caballero. Este, para hay que hablar, bajar el baja televisor. Baja el televisor, prueba, caballero. ¿Baja? baja el televisor. Para hablarle con el asunto de la prueba. Ajá. sí. Sí, adelante. ¿Me escucha. Sí. sí, sí, le escuchamos. Este, Eso es algo, una política como pobre de mente que tiene lo seguro porque se debe hacerle la prueba a todo el mundo, sin distinción, coger todo, toda clase de ADS. ¿Ustedes no entienden eso? Sí, sí, entendemos su punto. Eh, muchísimas gracias. ¿Qué tú opinas de eso, Fulvio? Debería de hacerse la prueba a todo el mundo o lo ideal es que sea quien tenga condiciones que posiblemente esté contagiado. Sí, sí, eso es lo ideal. Que la persona que presente los síntomas normales de una gripe cualquiera, fiebre, lo que sea, pues eh, eh, la, los médicos, los doctores, son los que deben de indicar. Hay que ir a, al médico y que los, los profesionales del área tomen el control de esto. Y a través de ello pues Se tracen las pautas necesarias Para la salud del pueblo dominicano En estos momentos No se puede dejar el pueblo suelto Claro Y, y, y a, eh, a salud pública Podríamos ver si logramos contactar En, en lo que eh, estamos aquí en el programa Para saber qué medidas En lo que tiene que ver de ir a los supermercados a supervisar, a ver qué se esté haciendo. Porque tenemos al ministro, Fulvio, amigos televidentes, que dice que vamos a fortalecer o que vamos a, a hacer de manera más agresiva con las medidas de que la gente cumpla con lo establecido. Pero los negocios, los establecimientos que estarán abiertos, no. atención el llamado, los negocios que están abiertos, Fulvio, un segundito ahí, perdón. O sea, los supermercados, la farmacia, el mercado municipal, esto es en San Francisco, pero es a nivel del país que claro, se va a dar. Claro. ¿Están limpiando, están tomando estas medidas? Es importantísimo. Mira, me pregunta, me pregunta, cosa me fulvio, un, un electricista mecánico, que si ellos pueden trabajar, porque es que no se ha dejado Voy a dar la respuesta claro? que nos dio el doctor eh, Mena anoche, que estuvimos en una entrevista con el... Pero yo X. entiendo que la parte mecánica es necesaria, es como si fuera un supermercado, porque imagínate tú, si tú te quedas, ¿qué, qué va a pasar? Eh, lo que tienen que hacerlo es eh, bajo algunas medidas eh, restrictivas eh, del contacto, pero eh, atención, Frailey que me estás escribiendo. Yo todo lo relacionado, que sí que todo lo pueden... relacionado al sector transporte sí, debe claro, continuar claro. funcionando. Eh, si el doctor lo que nos decía, eh, el doctor Mena nos decía anoche, bueno, un electricista en su casa se le dañó una nevera. Usted está en un supermercado y si hay un problema con que tenga que ver con la luz, o sea, hay que dar el servicio, claro, porque son claro, cosas claro. esenciales. Hay una pregunta? llamada, está pendiente. Buenos, Buenos días. días. Buenos días. Buen bueno, día. yo le decía que hay que tener cuidado. Estas medidas de cuarentena de 15 días, si no resultan efectos esperados, que se pueda controlar, reducir la presencia del COVID-19 en la población dominicana, simplemente se van a hacer más fuerte y se van a extender por más tiempo. Por lo tanto, a nosotros, como pueblo es que nos conviene ser disciplinado y acatar las medidas. ¿Tenem, sí, tenemos, vamos una a pasar a la y... llamada. Excusa Israel, lo que pasa es que tiene dos minutos otra persona aquí en el teléfono. Ok, vamos a ver. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Sí, buen día. Adelante. Eh, ¿Y quiero saber qué va a pasar con el sector construcción? No. Eso no es prioridad Bueno, el sector de construcción exactamente No, eh, no, no debe no debe elaborar Porque es que no es una prioridad En este momento El, el gobierno ha sido muy específico claro. en este sentido O sea, actividades básicas para la población Ahora, si usted está construyendo su casa y le falta el techo Luego de la medida, pues lógicamente tendría que Na, ponerlo Naturalmente Pero es así, actividades básicas Vamos nosotros a cumplir con los compromisos 7.44 de la mañana